Muchas gracias a todos por estar aquí y al infoday de la segunda edición de Access Health. Eh, estamos muy contentos porque bueno, aquí este, os he puesto en pantalla perdonad, la, eh, los comentarios de, la, de los participantes del año pasado. Tuvimos 10 participantes y Rosario Sánchez nos dice que, que ha sido una experiencia muy buena, que que ha sido el mentorizaje personalizado, eh, cómo llegan al mercado, que ha sido como recargar baterías. ¿no? Y María Tristán, pues eh, parecido, ¿no? que ha, han definido mucho mejor su proyecto que han trabajado porque ha sido una forma muy personalizada. ¿no? Y, y sobre todo tenemos mentores, tenemos la suerte de contar con un equipo de mentores muy especializados y que han ayudado en las necesidades eh, de cada uno de los proyectos. Inés nos va a contar eh, su experiencia ahora eh, de primera mano, así que no, no, no digo más. Y Elena Puertas pues, también dijo que, le ha, que ha ayudado no solo a preparar bien el proyecto, sino también ha facilitado el contacto con los inversores. ¿no? Entonces, por eso nos no hemos animado a hacer una segunda edición de Access Health. Eh, sabemos que es un programa muy competitivo, que hay muchos aceleradores en el mundo, pero pensamos que podamos dar una oferta muy especial y muy personalizada y muy individualizada a cada, a cada empresa. Eh, eh, las aplicaciones o las solicitudes están abiertas hasta el 20 de abril y por eso queríamos hacer este Info Day con tiempo para que tuvierais todas las, pudierais resolver todas las dudas que os que se os pudieran ocurrir y que nos lo preguntéis a Todd, a mí e incluso a los propios eh, eh, participantes cómo ha sido su experiencia. ¿no? ¿Por qué pensamos que debéis participar? Pues porque realmente, o sea, lo estamos viendo, ¿no? que en Andalucía no hay conocimiento en el mercado de salud ¿no? y, y nosotros lo que hemos hecho es coger todos los mentores que conocemos del mundo mundial y traerlos para que sepan, tengan su, su experiencia y que nos lo digan eh, y, que, y que se adapte a, la, a, a, a las necesidades que tenemos, que cada empresa tiene, para darle eh, el empuje que necesita. Los mentores se seleccionan dependiendo de la compañía y se seleccionan de, dependiendo de su experiencia y, y para, para que realmente ese know-how, ese expertise, ese, ese, ese, esa sabiduría específica del sector y de la, de la empresa eh, se... Eh, se adapte muy bien la empresa con el mentor y ya sea hay mentores que saben de Biotech pero no saben de MedTech o de Digital Health, entonces esto es muy específico. Igual que en estrategia, ¿no? en, en estrategia, desarrollo, eh, regulatoria son una necesidad muy específica y ahora Inés eh, os podrá contar y nos podéis preguntar lo que necesitéis. Hay una serie de errores que muchos de nosotros cometemos, ¿no? muchos de los emprendedores cometemos en las primeras fases de nuestra compañía, y, y eso te dificulta o te hace imposible eh, seguir adelante. Es que muchas veces, o sea, cada día tomamos decisiones y esas decisiones nos condicionan para para de futuro, para ver lo que vamos a la decisión futura. Entonces es muy importante que decidamos bien y que no perdamos tiempo. Había una empresa que dijo, eh, jo, si hubiera sabido esto hace un año me hubiera me hubiera ahorrado un año de trabajo y ese año de trabajo es dinero. Entonces, por eso es muy importante eh, programas como estos, que, con gente que sepa mucho y que, y que te permita pues, evitar esos errores que te pueden ocurrir. Eh, de, también una cosa que nos han valorado mucho los, los inversores es que eh, ellos desarrollan, o sea, ellos ven que eh, que esta empresa se presenta mucho mejor a inversores y tienen menos riesgo de invertir en ellas porque ya todos lo eh, los riesgos calculables que podemos solventar se van solventando en el programa ACESGEL y entonces es por eso que ACEGEL te pone al final con un pool de inversores para que pueda eh, presentar eh, en el pitch day enfrente de ellos y pueda saber cuáles son sus necesidades y además adaptar sus características. Y de hecho ya hemos puesto en la página web que lo tenemos que, eh, o sea, algunos de los mentores. Y tenemos incluso inversores que ya quieren participar como inversores, como parte de, de los mentores, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Santiago Lozano de Clacabre Capital, que ahora estamos incluyendo también en el grupo de mentores y otros muchos, ¿no? Entonces, y al final también hacemos una competición de pitch y que además puede estar un, tener unos, precios, unos premios pues de 10.000, 5.000, 6.000 o lo que sea, ¿no? Entonces... Lo que recibe del programa, ahora lo hemos condensado porque hemos visto que el programa era súper, súper extenso, súper, súper denso y lo que hemos intentado facilitar y crear economías de, de escala en el sentido de los módulos, las cosas que podían ser un poco eh, reiterativas o se podían hacer de una forma más sencilla, pues lo hemos intentado condensar en cinco módulos que teníamos antes ocho. ¿no? Hemos aprendido en el programa y, y, y hemos simplificado un poquito el programa en cinco módulos. Eh, y los módulos que ha, son, en el que, que hay actualmente en esta versión 2 del programa o en esta segunda edición son el hemos unido el, el análisis de mercado el posicionamiento competitivo con la prueba de concepto con los resultados de la prueba de concepto porque hemos visto que era importante además de tener el, el análisis de mercado y el posicionamiento competitivo estaba muy relacionado con la prueba de concepto para tener esos datos y conseguir esa propuesta de valor que re, adecuada para la necesidad médica insatisfecha. Eh, la propiedad intelectual es un paquete muy concreto que le hemos dejado tal cual con, eh, para proteger la tecnología de la indicación eso es muy importante, de la indicación que tú estás diciendo que, que de la necesidad médica insatisfecha que te cubre o sea, no proteges tu propiedad intelectual con otra cosa, la proteges con lo específico para, para la necesidad médica insatisfecha que es al final el ADN de tu proyecto. ¿no? El tema de de estrategia regulatoria el módulo de estrategia regulatoria lo hemos unido también con el, el plan de desarrollo porque hemos visto que también al final de la estrategia regulatoria tenías que hacer ese desarrollo de tu producto o servicio ¿no? y tenías que desarrollar ese plan y esa eh, eh, y esa, eh, también ese cronograma para saber que va a acometer a todos los hitos regulatorios necesarios, sobre todo en un ambiente y en un momento regulatorio que hay tantos cambios, que están que hay tanta incertidumbre, de, por ejemplo, el tema de propiedad intelectual, ¿no? de aplicada a salud, pues, lo que hay que hacer es ser muy concreto y tener un plan de desarrollo muy concreto con unos tiempos eh, para que todo esté de acuerdo como debe estar, porque si no al final no no hacemos lo que debemos. El tema de equipo interno y externo le dedicamos a otro módulo porque debe ser así para tener que o sea, para saber exactamente qué necesitas, cuáles son los puestos críticos, tanto internos como externos o las necesidades que vas a tener de futuras de personal y cómo va a motivar a ese personal, cómo lo va a retener, cómo va a estar feliz en tu empresa, cómo se va a emocionar y cómo va a trabajar eh, contento todo esto lo trabajamos también, que es muy importante. Y luego la parte del de, de plan financiero y de negocio con toda la parte del pitching ¿no? y de cómo hacer la financiación, cómo es tu estrategia de financiación, porque te tienes que ir a Neotech, al AC Accelerator al AT Health a, a, no sé, a, a los miles de, de programas que hay tanto públicos como privados, qué tipo de, de necesidades tienes, si es Business Angels, si es eh, Venture Capital si fuera incluso Private Equity ¿no? Eh, y desarrollar sobre todo un, una propuesta y un pitch que digan los inversores cuando te vean este es mi proyecto no y se enamoren de ti porque aquí también hay un tema emocional importante y que lo hagan muy profesional y, y, y muy bien hecho ¿no? también ahí trabajamos el tema de comunicación trabajamos para que todo sea muy, y desde un punto de vista también de inversores, ¿eh? porque estamos trabajando de forma eh, muy codo con codo con los inversores, ¿por qué? porque a los inversores les interesa muchísimo este programa los inversores son los primeros que dicen jo, me, nos viene fenomenal porque nos tenéis nos traéis a la empresa como perita en dulce muy bien, ¿no? muy bien desarrollada entonces, ¿quién, ¿quién lleva esto? pues Todd, que está aquí con nosotros y que se lo agradezco eh, se lo agradeceré eternamente porque nos está ayudando muchísimo ¿no? en, en desarrollar esto él sabe también, eh, ha estado más de 25 años desarrollando, bueno, más de 35, diría yo, desarrollando e implementando desarrollos eh, exitoso desde de, de, el punto de vista de comercialización, regulatorio, eh, market access, eh, estrategia, de todo tipo, en eh, muchas empresas, tanto medianas como pequeñas, y tiene mucha experiencia en startup. Y bueno, yo he trabajado también mucho, ¿no? tanto en, en Europa como en Estados Unidos, en el gobierno como en la industria, en la industria privada eh, como en hospitales, Proveyendo servicios y ahora también estoy como parte de inversora también por aprender y por estar también y tener su punto de vista eh, el punto de vista de los inversores y también con varias compañías ¿no? y con varios eh, sectores entonces bueno nosotros somos los que estamos aquí para ayudar a que esto sea una realidad pero nos acompañamos de muchos mentores con muchísima experiencia ¿no? aquí por ejemplo he puesto un ejemplo de gente que tenemos eh, que, que son más ¿no? pero que en el, eh, eh, con experiencia regulatoria o que están ayudando a las empresas en eh, los temas regulatorios ¿no? pues Eric tiene más de tres. 25 años de experiencia en Medical Device, Pepa Barragán en Drag Development y Biotech Project, esta gente ha trabajado con la FDA ¿no? eh, mano a mano, no ha estado internamente en la FDA y trabajando con mucha experiencia y con un equipo de soporte muy bueno, Ezequiel Olmos tiene también mucha experiencia eh, en certificación europea Marian Reburejo, Concepción Torrejón, también pues ellos por ejemplo llevaron el Tygenix ¿no? o sea el Alofissel que, que nació aquí en el López Neira pues, luego lo compró Celeris lo compró bueno, la gente de Cristina Garmendia Celerix, luego TaiGenix y luego Taqueda, la farmacéutica Taqueda, pues ellos hicieron todo el desarrollo regulatorio y bueno, mucha gente muy interesante. ¿no? Y luego, por ejemplo, también pues, tenemos CEOs que, que tienen una experiencia en desarrollo de negocios, en, eh, en licencia, en hacer eh, acuerdos eh, y, y hacer temas de financiación importantes como es Valerie de una Therapeutis Therapeutics o JORG, eh, que está trabajando, eh, que, ha, que ha sido una persona que ha tenido muchísima experiencia. Está trabajando en PharmaMar y tiene muchísima eh, experiencia en, valo en valoración de proyectos, en biotech, en pharma, en diagnostic. Eh, luego eh, tenemos a Oscar Alegre también, que en la parte legal también ha ayudado muchísimo. En fin, no, os estoy poniendo aquí unos ejemplos, pero la verdad es que hay muchos más en internet, ¿no? y muchos más que todavía no nos ha dado tiempo ni siquiera a ponerlo en la página web. Gustavo Fuster tiene muchísima experiencia también en temas de desarrollo de negocio y propiedad intelectual, y Mercedes pues también, que ha estado muchísimo tiempo en el MIT, sigue trabajando pues también en temas de emprendimiento, pues también eh, nos no está ayudando mucho, ¿no? por poneros algunos ejemplos. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a trabajar? El 15 de septiembre tenemos el kickoff. Meeting. El 13 de, de mayo sabremos las empresas que, que han sido seleccionadas. El 15 de septiembre, o sea, tenemos un tiempo eh, para hacer el matching de los mentores y hacer el programa muy personalizado para cada empresa. Y el 15 de septiembre es el día que empezamos el kickoff o sea, el, el proyecto, la aceleradora como tal. ¿no? Entonces ahí tenemos un encuentro que lo hacemos cara a cara y, no, eh, y, y vemos a los mentores, y, y, o sea, porque... Este trabajo se hace mucho online, pero es importante también eh, que nos veamos un día y, y en persona. Y allí se hace una presentación, todas las empresas cuentan cómo están. Y, y, y esto es lo que nos, también nos ayuda muchísimo a darle a ver el valor del programa, ¿no? porque este eh, 15 de septiembre se hace una presentación y el último día del programa se hace otra presentación y realmente ahí se ve cómo avanzan los proyectos en todo el programa. Entonces, el, el final del programa es, será el 2 de febrero, que es el Investor Day y es cuando haces el, el pitch final de todos los módulos que lo hacen cara a cara con los inversores que vienen a, al PTS, los que a lo mejor no se pueden conectar o no pueden venir ¿no? por tema de COVID o por mil cosas, ¿no? como nos ha pasado este año pasado, pues entonces se conectan online y allí se ve todo lo que las empresas han aprendido en estos módulos y ahí lo demuestran. Eh, entonces... Eh... ¿Qué es, que que, que es lo que tenéis que hacer ahora? ¿no? ¿Cuáles son los, son los siguientes pasos? Pues tenéis que llegar a la página web y entrar en la aplicación, en admisión. Entonces ahí te hacen una eh, pregunta de elegibilidad, que te dicen si eres una empresa, aquí caben empresas constituidas y no constituidas, eh, si eh, van a venir a Andalucía o están en Andalucía y la categoría, si eres biotech, y ya luego te hacen una serie de preguntas eh, ya en la que nos sirven a nosotros para evaluaros, ¿no? O sea, eh, como, ¿cuál es la, eh, un poco tu bio, ¿no? Tu, eh, pues cuál es tu titulación, tu, tu experiencia profesional, tu, la responsabilidades de como equipo, ¿no? O un poco... El equipo, quién va a tener el rol de la persona de negocio, quién va a, tener el, el, quién va a ser la persona de, de, de mercado, de quién va a ser el, de, eh, el científico, o sea, un poco saber quién es quién, ¿no? Porque eh, trabaja juntas, junta, un poco cosas así, ¿no? Entonces, estas son las 10 empresas que, que han. Eh, eh, conseguido eh, después del proceso de selección ser beneficiario del programa ACESEL en el 2021, en la primera edición y son empresas que la verdad son espectaculares y han avanzado muchísimo, ¿no? porque son empresas con ideas muy interesantes con necesidades médicas insatisfechas que cubren eso, necesidades médicas insatisfechas y con mucho potencial que están hablando eh, la mayoría de ellas o las que tienen necesidad con inversores y que están trabajando eh, de forma mucho Más organizada. ¿no? Eh, ¿Cómo nos han valorado la empresa en el, en el sentido de cómo ha ayudado a CESGEL a que se desarrolle tu compañía? Pues el, casi el 30% ha dicho que el, del 1 al 10 lo ha valorado en 10, el 43% en 9 y el, 20, y el otro 29% o casi el, el 30% en 7. Entonces, eh, está muy bien porque si vemos, por ejemplo, en eh, eh, esto lo encontramos eh, en LinkedIn, ¿no? vemos que eh, hay programas que ya están, o sea, hay eh, gente que ya no ha, no ha identificado como alguien que, que la empresa, que si eres eh, eh, un fundador de una empresa... Debes identificar los programas en España y haces es uno de ellos, ¿no? O sea, de hecho, en España solo ponen Acesgel, Star Health y Barcelona Health Hub y de Andalucía y de fuera de, de, o sea, de Andalucía, por supuesto, gel nada más ¿no? y luego te, ha, te hablan de, de los financiadores y de todo esto. En fin, eh... Vamos viendo que, que, que, que va avanzando muy bien el programa de ACESGEL. Estos son nuestros sponsors, Vida Pharma, Vircel y Covirán, que luego darán un premio eh, el, al final ¿no? de, de una cantidad económica y la gente que nos está ayudando a nivel un poco institucional. Eh, los premios como fueron el año pasado, ¿no? pues Vida Pharma se lo dio, el primer premio fue para para el himno, eh, el segundo de Vircel para, para el NTST eh, y el tercero de Caixaban para, para eh, Devetech eh, eh, Biomixing, que ahora también Inés nos contará su experiencia, eh, que es muy interesante. ¿no? Eh, también estas empresas consiguieron una bolsa de viaje para ir a Boston al Cambridge Innovation Center en Boston en Kendall Square porque es uno de los ecosistemas que interesa mucho lo hacemos este programa en colaboración con Extenda y bueno lo que se hace se financia parte del viaje no y aquí también pues, es otra oportunidad para que las empresas estén hablando con Venture Capital, con inversores eh, americanos que están allí. Y básicamente era esto. O sea, no sé si tenéis preguntas, eh, eh, queréis que alguna curiosidad. Y ahora vamos a, también a escuchar la parte de, de Inés. Pero bueno, preguntarme si queréis primero. Y, y está todos también con nosotros, para que si queréis cualquier pregunta o... Aquí os dejo la eh, página donde está la página de admisiones, que es donde tendríais que aplicar. Y si tenéis alguna pregunta o curiosidad, pues ahora es el momento. Vale. Vale, ¿Cómo se, eh, se, se distribuye temporalmente el plan formativo entre... Lo, entre un momento. Entre el 15... Ah, bueno, el 15 de, de septiembre... Bueno... Eh... Vale, súper su buenas preguntas, muchísimas gracias. Eh, Luis, Estefan, pre pregunto, contesto primero lo de Estefan y ahora a Luis te voy a poner una transparencia que lo tengo aquí porque me imaginé que podíais preguntar esto, ¿vale? Entonces, eh, Estefan Ruiz me dice que si tiene algún coste para la empresa, 250 euros, tiene, o sea, es como un copago para cuando hacemos un, el contrato con la empresa, le decimos, le podemos, le decimos que que le damos nuestra cuenta bancaria y nos pagan 250 euros que es un poco simbólico pero es como un copago no cuando haces como una prestación médica yo estuve trabajando en sanita un tiempo y hacíamos también instituimos el copago yo fui una de las culpables que instituyeron el copago porque es importante que la gente no venga aquí totalmente gratis no para que vean que por lo menos esto es algo serio eh, si tienen que acceder equity al programa a los mentores, no, no. Yo tipo, yo digo que es que eso molesta muchísimo a los inversores, a los inversores futuros y te puede luego fastidiar una ronda de inversión futura. Entonces somos muy cuidadosos, no. O sea, yo sé que por ejemplo la Fundación Botín el Mine of the Gap eh, es muy interesante el programa, pero te te hacen ceder eh, equity no y eso algunas veces complica mucho no para rondas futuras. Y, y, y molesta, ¿no? Entonces hace ruido y nosotros somos una institución pública, tampoco es nuestro cometido. Eh, nosotros lo que queremos es el éxito de la empresa y que se, eh, y que se fortalezca el ecosistema. Vale, entonces... Y ahora me preguntaba ahí lo de eh, el temporal, esperad que es que... Aquí, bueno, perdonad que lo he puesto así muy chiquitito, pero... Eh, porque se me ha ocurrido que me lo podías preguntar, no sé si se ve, pero vamos, desde eh, septiembre 16 hasta octubre, el 7 de octubre, se hace todo el módulo 1, que es Market Analysis, Competitive Positioning y prueba de conceptos. Luego desde el 10 de octubre y ya están fijadas las reuniones, o sea, el día que os digan que sí, ya lo tendréis puesto en el calendar, porque hemos aprendido que también es súper importante que todo el mundo tenga en el calendar las reuniones. Entonces el día 10 de octubre eh, es el siguiente, el de Intellectual Property, el 27 eh, es el final mini demo day del Intellectual Property, perdonad es que es que a lo mejor no me he contado que cada módulo se tiene un un se tiene un, como un demo day, del inicio de módulo que cuentas cómo está en ese momento, ¿no? Pues identifica, tú dices esta es mi proposición de valor, esta es mi hipótesis, esta es lo que mi necesidad médica insatisfecha y luego trabaja, identifica los problemas, las deficiencias, las necesidades que tienes, trabaja y haces tres reuniones con el mentor como mínimo o con los mentores, muchas veces tenemos varios mentores. Depende del proyecto y de las necesidades del proyecto. Y al final, de, vas viendo los hitos y que, vas, y que todo lo que tienes que cubrir. Ahí tenemos un cuadernillo de trabajo que tiene muchísimas cosas, ¿no? Y que, por ejemplo, para desarrollar la proposición de valor, pues hace una serie de hitos. Para definir la, la oportunidad o el tamaño de mercado, hace, pues no haces solo bottom-up, sino que haces también, o sea, haces las diferentes estrategias ¿no? y desde un punto de vista también de lo que le interesa al inversor, entonces validas tu hipótesis, todo eso tiene una serie de hitos pues todo eso se lo tienes que haber terminado y resuelto para el 7 de octubre todo eso Entonces vamos trabajando y decimos, oye, ¿esto tiene dificultad? Pues ¿cómo podemos apoyar? Y ahí tenemos, pues eso digo que es un trabajo muy personalizado con cada empresa. Para el tema de propiedad intelectual, lo hace del 10 de octubre hasta el 27 de octubre. El tema de estrategia regulatoria y desarrollo de negocio, desde el 7 de noviembre hasta el 24 de noviembre. El tema de equipo, desde el, no, desde el 28 de de noviembre hasta el 2 de diciembre, intentamos respetar un poquito las navidades para que así la gente esté un poco más tranquila y luego empezamos el desarrollo de negocio eh, y todo el tema de funding y pitching, empezamos el 12 de octubre hasta el 25 de enero para que tengan tranquilidad, que están las navidades por medio, que repos, reposen las cosas, que si hay algo entre los módulos, porque claro, aquí en el... Business and Financial plan, Funding and Pitching, ya estás tocando todo lo demás y va a meter los sueldos potenciales de todo el equipo, si va a tener advisor o no y si les va a pagar o las va a compensar de alguna manera, todo el tema regulatorio, los costes regulatorios, los hitos, cómo va a sacar cuáles son las necesidades que tiene específicas para cada hito. Entonces, por eso dejamos un poquito más de tiempo y eso es una de las cosas que hemos aprendido de este último programa, que estaban las pobres empresas que lo han hecho fenomenal y han trabajado muchísimo. pero está Estaban con la lengua afuera, ¿no? Entonces, le hemos dado un poquito más de tiempo por eso. Entonces, yo creo que esas son las preguntas que me habéis, me habéis hecho, ¿no? No sé si hay alguna otra, pero te voy a mirar el chat. ¿Nos podéis las pasar a la presentación? Sí, yo creo que sí, si sí. además esto lo vamos a grabar. Eh, ¿Los mentores están remunerados? Sí, están remunerados, pero vamos, os diré que, en fin, que nos gustaría remunerarlos un poco más, pero, pero sí. Si están remunerados, ¿vale? Sí, porque hombre, esto es trabajo muy profesional. Entonces hay que pagarles. Vale. Más preguntas. y eh, También ahora, si queréis, eh, vais pensando. Os voy a dejar a Inés que está aquí con nosotros. Y, y, y vais pensando también preguntas y vais haciéndolas. Como está presentando. Es que yo quiero también que veáis el caso de un ejemplo de una empresa. Vale, entonces Inés, si te parece... Compartes tú, ¿vale? Voy a dejar yo de compartir y cuentas no. tú también tu caso. Inés, muchísimas gracias por estar aquí porque además Inés han sido unos súper maravillosos, bueno, la verdad es que todos, ¿no? pero es que es verdad que se lo han tomado con mucho interés y han trabajado muchísimo y ha sido un gustazo. Había una gente de McKinsey que nos decía, dice, jo, de cómo empezaron a cómo están ¿no? y con, con muchos proyectos, ¿no? O sea, que, que realmente... Eh, gracias, uh -huh. Inés, por estar aquí y contarte tu experiencia, porque es lo que a nosotros no, nos vale, definitivamente, y el, la razón por lo que hacemos esto. Nada gracias a vosotros por, por la oportunidad y bueno, por, por el programa, que ha sido maravilloso y que bueno voy a intentar resumirlo lo mejor que pueda. Supongo que ya se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve ahora, habría que ponerlo en modo de presentación, de presentación porque presentación, se ve como PPT. Eso. Ya, ya se debe ver, ¿verdad? Se ve perfecto, Inés. Sí, gracias. Vale. Muy bien. Pues, bueno, pues nada, os voy a contar un poquito la experiencia nuestra en este set, ¿vale? Nuestra empresa, eh, bueno, primero porque me dan un micrófono y ya que me lo dan voy a aprovechar. Eh, os voy a contar muy poquito, muy poquito, ¿vale? Pero un, un, nada un par de minutos sobre en qué consiste, porque también eso eh, influye quizá a la hora de, de que entendáis, bueno, pues algunas de las cosas de... de cómo nos ha ayudado y en qué sentido, ¿no? Porque nuestra empresa, en cierto modo, es muy distinta a las, a las otras empresas de farma de que, que han participado en el programa, porque nosotros, bueno, estamos muy centrados en, en tecnología. Eh, nuestra empresa está basada en una, en una ingeniería y, por tanto, claro, quizás esté menos relacionada con, con el mundo farma, ¿no? Entonces, para nosotros era un poco distinto y... Y quizá éramos pues, la empresa más distinta con respecto a todas las demás que participaban en el programa. Eh, de todas formas, bueno, estamos enfocados en, también en Pharma porque bueno, no, nos enfocamos en, en aumentar la eficiencia de los, de los bioprocesos. Eh, bueno, yo soy fundadora de, de la empresa junto con Javier Dávila, que, que es también fundador y él es el CEO y, bueno, un poco el alma de, de la empresa, ¿no? Eh, muy muy rápido, eh, supongo que muchos de vosotros ya lo sabéis porque si estáis en el mundo de pharma, sabéis lo que es un bioreactor, pero lo resumo muy brevemente para que entendáis lo que hacemos. ¿no? Eh, son, los bioreactores son el equipo básico para poder producir la mayoría de los compuestos de los organismos biológicos. Eh, tratamientos de cáncer se realizan en bioreactores, las vacunas, en concreto las vacunas para, para el COVID-19. Eh, eh, todos estos tratamientos individuales de un paciente, un treatment, ¿no? también se hacen ahí, bueno, muchas, muchas tracks de eh, ¿en qué, qué, ¿Cuál es nuestra innovación? ¿no? ¿Qué era lo que nosotros ofrecíamos? Bueno, pues un bioreactor es un, un equipo muy complejo, ¿no? que tiene el vaso, ¿no? el vessel, luego tiene bombas, tiene aireadores, agitadores, sistemas de enfriado, de calentamiento, sensores, filtros... Eh, bueno, sistemas de control automático, un software específico también para, para ello, ¿no? Y, y aquí se, se, se producen, como decía antes, ¿no? la mayoría de los compuestos. Y nosotros nos centramos en dos de ellos, que son los que más influyen a, a, en la eficiencia, aunque trabajamos un poco con todos, pero nos centramos en, en dos, ¿no? que son los aireadores y los agitadores, porque son los que pueden producir una mayor eficiencia a la hora de, de producir todos estos compuestos, ¿no? Eh, estos dibujos que pongo aquí pues son dos ejemplos de, aireadores, de agitadores estándar. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Bueno, pues nosotros hacemos simulaciones, simulaciones numéricas con modelos matemáticos complejos, ¿no? Que, que, bueno, pues que tienen definida la geometría del, del reactor, de los agitadores y tal, para, se, eh, para asegurarnos de que eh, se hace una buena mezcla y una buena aireación de, de todos estos compuestos. La mayoría de ellos pues, necesitan oxígeno o necesitan algún tipo de gas y, y bueno cuando se agitan pues, las reacciones se hacen más rápido. ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es que con, con la geometría de los difusores eh, conseguimos reducir los tiempos de proceso alrededor del 50%, en algunos casos llega a ser el 90%, de, de reducción del tiempo, en otros en menos, pero porque depende del compuesto, de, de cuándo se puede agitar y tal. Además, bueno, los agitamos de tal manera que por la geometría de, de esos agitadores no dañan, no dañan los compuestos. Eh, todo esto además hace pues, que el compuesto sea de mayor calidad, porque si, no, si, no, si, hay, si hay espacios en el bioreactor donde no se mezclan bien o donde no, no reciben suficiente oxígeno, pues entonces tendríamos un compuesto heterogéneo donde en algunas partes la, la calidad sería más pobre. Y bueno, todo esto al final ayuda, bueno, pues a que como la eficiencia es mayor, se necesitan menos bioreactores, eh, la producción es más rápida y tal, pues al final contribuye a un, a un ahorro, ahorro eh, económico, ¿vale? bueno pues Eso era únicamente pues, para contaros qué hacíamos y para que veáis que nuestra empresa era muy distinta al resto. no El resto quizá hablaba mucho de hacer ensayos clínicos, porque a lo mejor bueno, pues estaban produciendo un medicamento o estaban produciendo eh, alguna vacuna o algún compuesto bueno, relacionado con la biotecnología. El nuestro estaba enfocado en, en algo muy distinto. no Pero esto hace... Que, que algunas de las características de ITEX e Health pues sean especialmente ventajosas ¿no? para las empresas, porque todos tenemos al final algo distinto. Y eh, bueno ITEX pues e Health es muy personalizado. ¿no? Por un lado, tiene la ventaja de que está muy orientado al sector. Eh, el que esté muy orientado al sector, pues al final es, eh, favorece mucho porque los contactos son muy específicos de, de salud los inversores también son específicos de salud, los temas que se tratan, incluso, eh, bueno, pues los compañeros del programa, al final, pues, bueno, muchas de las empresas que, que están contigo en el en, participando en el programa, eh, bueno, pues tienen mucho que ver contigo, ¿no? Entonces, al final nosotros pues, seguramente pues, vamos a, a, a trabajar pues con, con otra, otra de las empresas o otras de las empresas, por lo menos con una de ellas, pues ya hemos empezado a hablar para colaborar con ellos, que ellos tenían un problema a la hora de producir sus procesos porque, bueno, no consiguen que se oxigenen bien, porque son unas células muy delicadas, entonces los bioreactores estándar, pues para, para poder tratar células tan delicadas, eh, así tampoco, y entonces, porque bueno, nosotros les podíamos ayudar y luego ellos nos, nos ayudan a nosotros, ¿vale? Porque a la hora de, de hacer la prueba de concepto y tal, pues, pues bueno, pues no, nos viene muy bien el tener una empresa una empresa que, que pueda hacerlo con nosotros, ¿no? Porque nada más ellos son, saben mucho de ese tema con el cual pueden. Entonces, el que esté tan orientada a salud, pues hace que, que, que, bueno, pues todos los que participan en el programa eh, te, puedan, te puedan ayudar. Luego, el que sea tan tan customizado, ¿no? el que sea tan especializado, los mentores son muy, muy específicos. Esto ayuda mucho. Aquí no vais a encontrar un, una aceleradora en la que hay grandes charlas sobre estrategia o grandes charlas sobre temas que a lo mejor son muy generales y, y, y muchas de las cosas que te, que, que te dicen pues no, no van contigo ¿no? O, o ya lo tienes superado. Y tal. Como es muy personalizado, eh, pues intentan eh, que los mentores no solo sean especialistas de, de los temas concretos, de los módulos concretos que os acaba de presentar Lourdes, sino que también los intentan adaptar a la empresa en concreto, ¿no? Entonces, esto está muy bien pues porque, bueno, todos cogeamos de algo, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, en una empresa muy de ingeniería, pues nos venía muy bien eh, muchos de los, de los mentores que, que claro pues que nos hablaban sobre el sector y nos ayudaban mucho a conocerlo mejor. ¿no? Nosotros sabíamos, por ejemplo, que en este sector eh, la regulación era muy importante, la esterilidad, etc. Pero bueno, cuando nos hemos metido en, en ese módulo, se nos ha abierto un mundo mucho más grande del que nosotros conocíamos, ¿no? pero la regulación asociada es, es enorme. O, o la importancia, por ejemplo, de, de tener la patente ya aceptada para, que, para, que, para poder entrar en un crowdfunding o para poder entrar en, un, en una ronda de inversores. Entonces, el, el que esté todo tan, tan, tan, eh, tan customizado, ¿no? eh, pues ayuda muchísimo. Entonces, esto lo, yo creo que lo diferencia mucho de, de otras aceleradoras. Luego los mentores son muy, exper muy, muy experimentados, no, son, no tienen experiencia solo en determinados sectores, ¿vale? No es que haya un, un especialista en patentes, no, eh, son especialistas en patentes en el sector de salud eh, y además en patentes muchas veces en, en, para, para equipos de investigación, a lo mejor de universidad o para equipos de investigación. De, de organismos de, de investigación, con lo cual no es simplemente de empresas, en fin, que, que lo, los mentores son muy, muy especialistas y, y los hacen para, para la empresa concreta, ¿no? Eh, luego una cosa que al principio te choca y dices, uff, como decía Lourdes, no nos han hecho trabajar mucho, ¿no? Los deberes que te ponían. Que al principio decíamos, Dios mío, a ver si damos abasto y no sé si, si, si esto realmente tantos deberes, pero los deberes no son tantos al final, o sea, son muchos deberes, sí, pero, pero te vienen muy bien. ¿Por qué? Pues porque... Cuando tienes un módulo, estás trabajando, de, de, tienes las reuniones con los mentores, los mentores te van haciendo comentarios, te van guiando para que tú busques información, tal, tú la buscas, pero el que al final tengas que presentar, al final de cada módulo, un resumen te viene muy bien. El resumen al final pues no tiene que tener tampoco un formato, no, no son muy exigentes con respecto al formato, ni con respecto a la longitud, pero sí que es cierto que te obliga a hacer un resumen de lo que has hecho durante ese módulo, o de los pasos que vas a seguir, ¿no? Y, y ya digo, es muy breve, pero te ayuda a pensar, te ayuda a esquematizar qué es lo que he aprendido, eh, qué es lo que tengo que hacer, cuál es el siguiente paso y cómo lo voy a aplicar. Entonces esto al final es... Bueno, pues es clave eh, porque te, ya digo, te ayuda a, a repensar y a repasar, con lo cual aprendes, aprendes mucho más y, y lo puedes aplicar mucho más. Luego, bueno, otra cosa en la que es diferente es el, los contactos, ¿no? Te facilitan mucho los contactos, te, te ayuda a tener ese networking con otras empresas, con, con inversores, Empresas también del, del parque tecnológico de allí de, de Granada, porque hay un parque muy grande, claro, bueno, nosotros somos, por ejemplo, estamos basados en Sevilla, aquí no hay tantas empresas de salud como, como allí en Granada, y, y luego también, pues, pues, por ejemplo, te, te, te, te, te dan sugerencias sobre potenciales empleados, o nosotros, por ejemplo, estábamos buscando un CEO para a, a corto plazo contratarnos, pues también nos facilitaron pues, algunos nombres. Oye, pues mira, esta persona que deja tal contrato o que se acaba de venir de Estados Unidos que está buscando. Bueno, pues, pues todo eso es, es, es vamos, es un valor incalculable. ¿no? Luego también te ayuda eh, a te prepara mucho para el programa de, de Passport to Boston, ¿no? Que se hace en colaboración con, bueno, lo, lo organiza extienda, ¿no? pero él también participa y te ayuda en la bolsa de viaje. Para, para participar en este programa. Eh, nosotros realmente habíamos participado en este programa, pero fue un, un intento fallido, se quedó un poquito a media, porque fue bueno, estábamos en Boston cuando cuando decretaron el estado de, el estado de alarma, o sea que imaginaron que yo fue, nada bueno, tuvimos que dejar el programa un poquito a la mitad y, y venirnos ¿no? Pero os voy a contar un poquito también de ese programa, pues para que veáis que la oportunidad que se va de de ir a Boston es eh, fantástica y ahora os lo comento. Eh, sin duda llegas mejor preparado si has hecho antes este, este programa, con lo cual lo, lo recomiendo. Y luego algo que, luego no me reñirán por decir esto, pero algo que no tienen el resto de aceleradoras es Saludes Núñez, que, que bueno, es una maravilla. La verdad es que está ahí siempre es súper eficiente, tiene una dedicación completa, te ayuda a buscar contacto, está siempre pendiente para apoyarte, eh, participa muchas veces en, en las reuniones que tienes con los mentores, eh, te ayuda a sacar partido, ¿no? porque a veces hay cosas que no te atreves a preguntar o que dices... Y, y Lourdes está ahí, las pregunta por ti, dice, me ha leído en la mente, sabía que yo quería preguntar esto, que quería tirarle de la lengua y a lo mejor no me atrevía porque... Y, y muchas veces pues Lourdes no hace por ti, ¿no? Entonces, pues bueno, está muy, muy, sin duda está muy, muy bien guiado y, y, y vamos, y no, no, yo estoy convencida de que otras aceleradoras, yo he tenido contacto con otras, eh, a lo mejor no he participado en, en ellas, pero pero bueno, como pertenezco a este mundo también, pues, pues os aseguro que está muy, muy bien, muy bien guiado. Os cuento así ahora muy, muy brevemente del, del programa Passport to Boston, ¿vale? Eh, Boston desde luego es la cuna del emprendimiento en salud. Eh, ya os contarán, vamos, bueno, si participáis en el programa, eh, la, la, primera, la primera reunión os, os cuenta las maravillas de Boston, es, el, eh, es el, la región donde hay más emprendedores por persona, emprendedores en salud. Bueno, el clúster de Boston en salud es, es espectacular, el PIB por metro cuadrado allí es espectacular, bueno, una maravilla, ¿no? Y, y es verdad que luego tienes allí concentradas pues, pues las mayores empresas de, de salud del mundo, con lo cual, pues, bueno, es una oportunidad fantástica. Además, en este programa... Eh, eh, te dan acceso con este programa a, a tener eh, bueno, un puesto en, en, el, en el Cambridge Innovation Center, que está en Kendall Square, está en el corazón de Boston y, y además en este centro pues, hay empresas de farma de, de todo el mundo, vamos, de todo el mundo to, muchísimas empresas tienen allí sobre todo, bueno, todas las que están en Boston tienen allí, aunque sea una mini oficina y, y claro, pues, esto te ayuda a tener un networking espectacular en el Cambridge Innovation Center es, pues eso que, esa idea que tenemos todos, ¿no? De Silicon Valley, de, de trabajar en Google, ¿no? Eh, pues tiene sus rinconcitos con juegos de ajedrez, sus rinconcitos para jugar al, al ping-pong, eh, tiene pues, por ejemplo, estas son cabinas que hay que tú puedes ir reservando para, para tener videoconferencias o para tener... Llamadas telefónicas que puedes ir reservando de tal manera, porque tienes, te dan muchísimas facilidades, ¿no? Estas son cabinas también para videollamadas. Tienen cocinitas, ¿no? Las cocinitas son muy importantes en el centro neurálgico de allí del CIC. ¿por qué? Pues porque tú vas allí, te vas a tomar un café y, y, y, y codo con codo se está tomando un café contigo, un eh, directivo de Sanofi o de Termofisher o de Tapeda o de donde sea, ¿no? Eh, estas cocinitas. Eh, bueno, son libres de pago. Entonces, cualquiera va allí, se toma un café, se toma unos uno son Ya sabes cómo son los americanos con los más. Y, y claro, pues, es un centro de networking muy importante. Nos existía mucho en mantener esas, esas relaciones. ¿no? Es decir, si te has encontrado con un directivo de ataque has estado hablando con él o con un empleado y, y, y te cuentas con tu empresa, tal. Insiste luego y, y sigue insistiendo en intentar mantener ese contacto. ¿no? Bueno, pues, pues todo esto te da acceso a un networking que, que es fantástico. Esto es una de las reuniones que tuvimos allí con, con inversores y tal. Aquí estábamos los del programa y algunos de los inversores. Eh, y, y yo creo que eso es todo lo que, lo que os tenía que, que contar. No sé si... Si tenéis alguna pregunta, yo la verdad es que he estado... Bueno, del de, de programa de Paz por tu gusto. lo que sí que me gustaría concluir es eh, que una vez que haces el programa de Excel, llegas... Eh, porque son yo, yo los veo muy complementarios, no, no se pisan en muy poco, se se lo en poco. Eh, llegas mucho mejor preparado, tú llegas con tu pitch muy bien preparado, eh, después de hacer el programa de Excel llegas con un, un plan de negocio muy pensado con, con un plan financiero también trabajado, en fin yo creo que que, que, que son muy complementarios que vienen muy bien y, y, y os recomiendo sin duda a todos hacerlo ¿vale? eh, Y nada, creo que eso es todo, si tenéis alguna duda, queréis algo que preguntar, pues pues no, aquí, aquí estoy. Eh, muchas gracias Inés, ja, me da un apuro de las cosas que dices, pero bueno, que muchísimas gracias eh, claro. por, por tu testimonio y porque... En definitiva, ese es nuestro trabajo, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos es facilitar la vida y que tengáis éxito, porque pensar que el éxito de la empresa es nuestro éxito, en definitiva, o sea, que es un poco egoísta, ¿no? Porque al final que, que tengan éxito las empresas de Andalucía eh, de, e incluso de España, diría yo, ¿no? O sea, lo que tenemos es que posicionarnos en el mapa porque hay muchísima ciencia buenísima. Y, y yo creo que el ecosistema todavía pues no es el de Boston, ¿no? ya me gustaría a mí también, y esto estoy luchando, que el PTS sea como el Cambridge Innovation Center, ¿no? 24 horas, los 365 días, con los semanas con todo esto, ¿no? <risa> que además yo he querido allí, pues, también. pero bueno, poco a poco vamos trabajando y ya está. Entonces cualquier pregunta, curiosidad que tengáis, encantadísima, eh, de, o incluso a a Inés eh, por su experiencia. O sea, de verdad que no tengáis ningún eh, reparo en preguntar eh, de viva voz o por el chat. Ya sé que habéis hecho muchas preguntas por el chat, pero yo agradecemos también si cogéis el micrófono y, y también comentáis cualquier cosa o si alguien tiene algún comentario que hacer. Encantadísimo.